Esto que acabáis de ver, es parte de una escuela de profesores, concretamente de la escuela Waldorf, de Helsinki, para profesores, y esta sería más bien la parte donde aquí comen y se relajan, por así decirlo, aunque realmente se podría decir que todo el trabajo es relajado, así que es más por cambiar de lugar y, y ver el mar. <risa> Esto... Esto sería parte del comedor, para cuando no hace tan buen tiempo. Aquí se supone que tienen una sauna. No estoy muy seguro si es en esta casita o es en esta de ahí y ahora nos dirigimos hacia hacia la escuela para que podáis ver cómo es antes hemos pasado dentro y la verdad es que es, es precioso <risa> como las formas que tiene lo tranquila que, que es por ejemplo no tiene ningún ningún ángulo esto de aquí es la escuela ahora mismo están obras no quiero volver a entrar por no ser pesado pero vamos que esta es la... la entrada a la escuela voy a mostrar el cartel para que veáis cuál es exactamente bueno pues nada pues cuando consigamos hacer de nuevo alguna entrevista, ya de nuevo lo publicaremos vamos a intentar hacerlo en directo, como todas las veces que hemos hecho aunque, no sé si lo habéis visto eh, las entrevistas que hemos hecho en directo, según las hemos reeditado y las hemos subido en Youtube, hemos preferido eliminarlas pues no es que sean de muy buena calidad, pero vamos que aquellos que estén colaborando con nosotros o estén metidos en en la sala virtual dentro del grupo de educación tienen acceso a estos archivos también así que no es no hay ningún problema bueno pues nada hasta pronto